Del día me tocó, como siempre, como soy el, como que dice. El, el moderador. El moderador del grupo. <risa> me tocó la información más, eh, más importante del fin de semana y mis amigos mis comp y compañeros van a dar del de, de, de parecer. Anoche el presidente Leonel Fernández dio una locución a las 9 de la noche donde de, de forma detallada explicó sus razones por qué sale del partido de la visión Dominicana. Explicó, habló como cuando, ejemplo, Bella y yo, un ejemplo, estamos casados. Y Bella, para ella yo soy bonito toda la vida. Y llega un momento que nos dejamos y Bella dice, diablo, ese tipo sí es feo. Pero durante, durante mucho tiempo... Mediante, no, durante el enamoramiento todo era perfecto. Todo ¿verdad? era perfecto. Entonces Leonel habló de una forma que todo fue era todo perfecto y ahora le sacó todo lo trapito al sol a Danilo pero le dijo muchas cosas ni siquiera le mencionó el nombre sí en ningún así, momento en ese discurso eh, eh, oye lo que mencionó que Margarita año de Fernández iba a ser la candidata en el 2012 y que con el dolor de su alma él sacrificó a Margarita para que el partido no se dividiera y dejara a Lionel a Danilo como candidato entonces, el presidente de anoche renunció. Luego de eso, vino se una ola de renuncia grandísima, que muchísimos candidatos, eh, veo, eh, veo cancelaciones. Pero ella es tan buena de la teta. Ya, Ay, sí. mi amor. Veo cancelaciones. Evaporada Carnation, veo la Veo muchas personas que están renunciando. Hoy, dijo un comunicador de, de sol, dijo en Sol de la Mañana, que ya Margarita está lista para, para que se va. Se va Margarita también. Va. Bueno. Pero Margarita no puede renunciar de su cargo electivo porque ella no fue nombrada. Sabes, ser vicepresidenta no es que te nombren. Tiene que ser elegida. Eso, eso es ser fue electa, electa. Ella es electa, Entonces, electa ella no mediante puede. elecciones. Ella va a renunciar del PLD, según dijo esa fuente. Pero uh. va a seguir siendo la vicepresidenta. Tú ¿Es que tiene que tiene que renunciar. ¿Tú crees que tiene que renunciar? Claro que sí. ¿Quién tiene a renunciar? <risa> La mitad y un chismado va a renunciar. Porque imagínate el líder. Pues el ¿Tú líder crees que la era... gente lo vaya a apoyar, Leonid, ¿no? claro, claro que sí, más que a Danilo. No, pero el, la, la pregunta de la gente tiene que saber si ahora que Leonel se fue, eh, la gente de Gonzalo. ¿Vamos, vamos a tirar a Néstor mañana para la calle a dar sí, ese dato. Que la gente pregunta, que la gente, que la gente pues sí, responda, bueno. ¿verdad? Mañana sí vamos sí, a ver. Si se iría con Leonel en esta división del partido. Lionel, eh, bueno, es el pues. líder de, de, de, del PLD. Sí, pero tú estás hablando como que... Pero no se han ido tanta gente, neto. No, yo no sé, hay ido tanta gente. ¿Cuántos se han ido? Dos o tres. ¿Dos o tres? <risa> Dos o <¿Sé> tres. <risa> que <hay> del Estado? <risa> de aquí de Macorís ¿quiénes los se los chinos, han ido? Oye, ¿De hasta de San Francisco de Macorís ¿quiénes se han ido? Hasta los chinos... Eh... Se fue Andrea Costa... Ay, ¿qu ¿quién era Andrea Costa? ¿Quién era, quién era en el partido, Andrea Costa? El presidente del Perú. Ah, ¿no? pero, okay. se... pero está Juanito. Ok. Se y fue se, Juan fue eh, Francisco Peñaguaba de la capital. Ah, no, pero Peñaguaba. De su cargo. A, de su cargo renunció. Uh -huh, renunció de o su a cargo. Leonel, Leonel no, es el PLD. Bueno. Ya ¿Cómo? no queda PLD. ¿Cómo? Que Leonel es el PLD. No, no, no. No, no creo Leonel no, es el PLD. Mira, eh, eh, Leonel Néstor, es el PLD. Hay un dato interesante entre esa noticia y, y la gente todavía no lo ha acatado. Y desde mi punto de vista, yo creo que Leonel. Como exponía Génesis en el caso de Hochi Santos, Ay. tiene que dejarse manejar por una persona o asesorarse qué es lo que le conviene políticamente hablando, porque ya el pueblo está harto de lo mismo. De ellos. Y de todito, no te estoy hablando de Leonel Te estoy hablando Leonel. del PLD Te estoy no. hablando del partido en general sí, hay... La gente quiere un cambio Quiere, quiere sangre diferente. nueva, pero quiere ver un partido Nuevo sí, pero que ahora Colocado yo... en la silla presidencial ¿Sabes por qué Neto está diciendo que Leonel es Leonel? Porque yo he escuchado los rumores de que el PRM y el PLS van a unir, no, que van a unir, negativo. no creo, sí, no creo, negativo. con esta división el PRM toma fuerza pero, pero, pero, pero, de calle pero, gana el PRM. pero Marchena lo, Marc Marc lo dijo en un programa, no no es muy estúpido de la parte del PRM claro que, sí. que se sostenga esto porque con esta división Óyeme los pleitos del PLD nunca habían salido a la luz ellos se mataban entre sí, pero todo quedaba como ahí, detrás de cortina. Todo se paga aquí hay en la gente, tierra. Hay gente, hay gente que dice, mire, yo yo líder de la en de la Leonel, yo lo quiero mucho. Y ahora eso salió sí, a la luz. Sí, pero el gobierno, eh, está bien, el trabajo no le queda un año entero, hay que estar nombrado. ¿Cuándo son las elecciones? Eventual. En mayo, ah, bebé. Te Hay estamos gente, hablando de seis meses, sí, ¿verdad? Sí, seis meses. Hay gente no. que lo piensa. Falta un año aproximadamente. Hay gente que lo piensa. Hay mucha gente que se han buscado muchos millones con León Fernández. Un año no, Génesis. Las elecciones son en mayo y estamos en, en octubre. Sí, pero tú... Eh, tú... ¿Te estoy ¿Será de en hebreo? Meses? Te nombran en, en, en, en hebreo los, los años de... <risa> o sea, en, no, no, en agosto que te nombran. Que, que sí, viene, pero viene. las elecciones son en. El o sea, mayo. Que queda de aquí hasta el agosto, agosto del 2020 para eh, a los candidatos todavía. Al, al gobierno. Y esos partiditos. Si es que el gobierno pierde. Y esos partiditos están muy seguros. Eso, pues, no, que ellos van a ganar. Mira, al Lionel irse del PLD. Le causa estrago al PLD. Claro que sí. Y le eso. da fuerza al PRD. Yo no creo claro eso, yo sí. esto, eh, ¿Por qué tú no creas? Pues tú crees que fue. Se va a ir, va a ir mucha gente, pero. Genesis, mira, que mucha gente. Es que, PRM, gente es que PRM, se ¿verdad? le fue la cabeza al claro. PLD. Claro. Pues fue un loco viejo que se fue. Se fue una gente importante. Importante, no. Pero el no es el más acá. importante no, no, no, no, del PLD. Claro que sí. ¿cuál no, no, es no. no, que no. Que es que Tú llamas aquí, pon gente ahí y ¿Cuál llamando? es más importante espérate, que Lionel Espérate. Juan Bossi, sí Para la gente del PLD. Pero espérate. ¿cuál es? Dime. Vamos, pon, el número, pon, el pon el número. Pon el número ahí. Pon el número ahí. ¿Cuál es más importante Ah, que, que si, la si la gente llama. Si la gente llama, te dice que Danilo. Es más importante. ¿Cómo? ¿Te lo pone ahora mismo? Yo soy partidario del PLD. Oye, pero ¿cómo tú vas a decir que... Porque ser presidente, gente que está... mira el editorial, gente, el editorial, cuál sí, da... es más importante Leon, el León, ahora mismo el, el miembro más importante, ahora mismo el presidente, todo el tiempo, Pero que, todo el tiempo. era estando todo el tiempo, o no que él lo no dijo un artículo que quien firma los chequecitos, lo dijo Leonel en un artículo, no. quien firma los cheque chequecitos. No por el puesto presidente, no controle... que se llama un líder. Ah, por lo no por que... Que... No el puesto presidente, ¿Pero que porque eso te yo... el presidente títere. ¿Pero te que es estamos líder? hablando del, La, okay. del nivel de li liderazgo en el partido, ah, okay. Génesis. Okay. Ser líder es una cosa. En vez, espérate. Nómbrame una gente que sea Ser líder es una cosa, lionel en el PLD, Danilo. Oye, porque sabemos que Danilo era a mi... mí? Porque ser seguir? presidente, una llamada. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos bien. Me salió el acento colombiano, ¿Qué La más? pregunta es sencilla, mi amor. La pregunta, mi amor. ¿Quién es más importante en el PLD? ¿Lanilo o Lionel? Lionel Fernández. Ah, oh, ya del Lionel? Entonces, no es que ella es de Leonel. Tú no puedes decir que ella es de Leonel. Gracias por tu llamada, mi amor. no, que todo, hasta es los chinos no lo saben es, eso. que lo que pasa es que ahora mismo en la figura más importante es Danilo por ser presidente. La figura, la figura. Por eso tú, tú te le... dices, ah, pues, el el líder, de todo, mira, mira, estando o no estando en Ménesis el poder, siempre ha sido Leonel Fernández. Lo llamaba, dígame. Enhorabuena. Buenas. buenas. buenas. buenas. buenas. Sí. Dígame. Leonel. Leonel, mira, la gente está llamando a Leonel. Y no ah, le pagamos. Pero, no, pero no, lo que es yo es estoy diciendo es... Que no, es que, que tú estás gente, hablando tú no puedes... a nivel presidencial. No, no, no, no, no. no lo que sí. pasa es que... Nosotros estamos es haciendo Es que la, la figura la más importante... Cabeza, la cabeza, del PLD, del, PLD, del PLD ahora mismo. Miren lo que pasa. Leonel Fernández, lo buenas. buenas. Buenas. ¿Quién es más importante para ti ahora mismo que, que tú creas? ¿Quién sabe si es el PLD o si son Danilita, o Danielita, Pues yo no sé. Ahora tú lo vas a crucificar y que llame. Pregunto. Ah, no pregunto. Vamos, para qué decirle Danilo. obligado que es Danilo? ¿Quién? Danilo. Complacido, ya. Génesis. No, ya, no, Pero si es que, ya ha sido Leonel, no Es que, que acaba mira lo llamarlo. que pasa, porque la pregunta también tiene un poquito de... Que es un poquito difícil el sentido de que si la gente de Danilo llama, va a decir Danilo. Si la gente de Leonel ah, llama, ay, va a decir Leonel. ¿Me está entendiendo? Y, y, y, ¿cómo Entonces, tú quieres, ¿Y cómo tú quieres que diga? Lo que te estoy diciendo es que Leo, eh, Danilo Medina... Es que Génesis, una llamada Génesis. a conciencia. No, no, no. Lo que te digo a es que si Leonel fuera más importante en el partido... El comité político y tú esa gente hubieran apoyado a Leonel, pero que están en Y a Leonel gobierno, lo están sacando del pero partido. Que en Prácticamente lo están sacando, ese tipo lo han humillado el, en el está partido. en Estaba no, todo Leonel. el mundo. No. Por eso te digo, el que tiene gobierno que es importante a lo bueno Dígame, sí. ¿quién es más importante, Leonel o Danilo? Danilo Medina, ya Leonel no sirve para nada, ya Leonel se fue. Ah, ese no de Danilo para ti. No, no de Danilo. No, es una llamada a conciencia. Una llamada a conciencia que es una no llamada conciencia y es mentira. Todo el mundo sabe. Yo no, tomo el lo Déjame hablar. Yo no lo voy a Néstor, cuidado. Déjame hablar. Génesis tiene una botellita del PLD. No, no, no. Déjala por ese lado no, no. Yo soy No, yo lo que creo es, yo soy contrario que ya Lionel no es importante en el PLD y se demostró en la manera en que lo han tratado. Y es lo que te estoy diciendo. Dejar, van a dejar. Pero lo que te diciendo. ¿Por qué lo están tratando así? ¿Por porque ya no es importante. Si no si fuera, fuera importante. Por, oye, si no fuera importante, lo hubieran dejado diferente. ahí pataleando. No, no. Si no fuera importante, Mentira. lo hubieran dejado pataleando ahí. ¿Sí Neto. o no? Pero, sí o no. Neto. Nah, si no fuera importante, no dejen ese loco que hable y se ahí. No, no, no. Él es importante. Señores, okay. hasta, los nah, chinos bondados, hasta los chinos bondados saben que todo el tiempo la cabeza de PLD ha sido Leonel Fernández. Era un tiempo cuando no, fue presidente. No, que no se no supo manejar en las elecciones. Porque si en la eh, no, no, no, no, no, no, no. misma vuelta que él hacía. Desde que Danilo cogió el poder, la gente se fue por el lado de Danilo. No hay presidente títeres. Se fue... Pero, no, diga usted, caballero, hace, que está allá Neto, al presidente títeres, Neto, ¿sí o no? Neto, Neto, escucha, Neto. Mira, en la historia del país pasó pero eso. Neto, escucha, yo lo que te estoy diciendo a ti, que no quiere decir. Es que, que yo no Leonel, puedo aceptar que tú me digas a mí que pero, Danilo es más líder que Leonel porque sea presidente. No, no, no, no, no, no, no. Yo lo que no, no, no. Yo no dije eso. Yo dije, no, yo, ahora no lo Pero escúchame, yo lo que digo es que el Leonel Fernández no, él no es la figura más importante ahora mismo del PLD. No es la figura más importante. ¿Qué es importante? Es importante. Pero no es la más importante. Porque se ha demostrado que lo han humillado. Lo han desacreditado. le han dicho de todo. El mismo el mismo partido de la liberación dominicana. ¿Y por Entonces, ¿por qué se va? Si y él es la figura más importante del país, si ¿por qué él, se va? Si él, ah, ¿por qué se va? Pero si es un caso. buena ¿Por qué se va? Si tú fuera importante, te quedaras? Pasa <risa> de tus manos bendita, esa dama. <risa> Vamos a la siguiente información, <risa> Mellanini. <medio> <risa> Such a fit of as such a beautiful shirt